Charlie Jones es un ciudadano del mundo, un rostro familiar en las calles de París, Londres y Roma. Pero poco importa lo mucho que viaje, para Charlie no existe lugar como el hogar. El hogar es el lugar donde empieza la buena diversión, y apuesto a que tu dentista de cabecera te ha dicho que es en el lugar donde empieza la buena higiene dental. Las visitas regulares al dentista son por supuesto necesarias, pero no te confundas, las buenas prácticas de higiene bucal son igual de importantes. Las dos reglas de la higiene en el hogar son Cepíllate los dientes justo después de comer, aunque sea solo un aperitivo. Cuida de tu dieta, no abuses de los dulces. Estas prácticas, más las visitas regulares al dentista, resultan la clave para ser una persona más sana y feliz. Ya estés escalando a la Torre Eiffel, escuchando las campanas del Big Ben o simplemente descansando en el mejor lugar que existe, el Hogar. Anuncio patrocinado por la Asociación Americana Dental y este canal.